A Marte. <risa> bueno, tengo jurisdicción para ir a Marte, así si que la voy a buscar. <risa> <risa> <risa> me puedo ayudar con algo, ya que claro que no voy a hablar de la bicicleta. Eh, ¿Me pueden decirme que me puedo encontrar a este? ¡Qué malo que es, señor! ¿No ¿Quieres hablar un poquito? Capaz que se le pasa. No <risa> suyo. te lleva a pasear más? que Vamos Vamos de la Yo voy a la estrella ahora todas las estrellas Mirá, mirá que cantidad ¿Hay alguna que parezca más bonita que otra? Pedímela que yo te la bajo. Son, son niños de 10 años. Pedímela. 10 añitos!